Cansado estoy He tenido que bailar y saltar Todas las veces que a los niños Se les ocurrió Pero como siempre Se decidieron por otro juguete ¿Y yo? ¿Qué diré? Tuve que abrir y cerrar los ojos Tantas veces Que ya me dolían Pero al final La niña escogió otra muñeca Uf ...yo creí que me quedaría sin vuelos... ...y me dan vueltas y vueltas hasta marearme... ...por lo menos juegan con ustedes... ...aunque no los compren... ...a mí me miran un momento... ...y luego dicen que soy de trapo y... y nada bonito... ...porque no se fijan bien... ...tú eres la muñeca de trapo más linda que he visto... <ríe> ...eres siempre tan galante... ...y el único que me dice cosas agradables... Te lo agradezco, payaso. ¿Quién más podría hacerlo? Él es un muñeco lleno de cascabeles que nadie mira en serio. Lo dices como si el payaso no valiera nada. Y es, de todos, el mejor. Si también lo ves, ¿por qué no te casas con él? <risas> ¡Casarme yo! ¿Por qué no? Los dos son tan parecidos. Tú, de trapo vestida con retazos. Él... ...con la cara pintada y la ropa de colorines. <risa> Harían una gran pareja. Si hay boda, tú le doble. No hagas caso. Tú puedes casarte con un muñeco de mejor presencia que yo. Me gustas como eres. Entonces, ¿me quieres? <risa> Mucho. Por lo que parece... La muñeca de trapo y el payaso se han hecho novios. Un gran acontecimiento para esta noche. Porque a lo mejor mañana lo separan. ¿Quién ha visto casarse muñecos de juguetería? De todas formas, debemos celebrarlo. A veces me parece que cambian de lugar. Veremos cuánto se venden hoy. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo servirla? Me gusta esta. Tiene el pelo como el hilo con que me tejiste el suéter. Eso es estambre. ¿Podrías escoger una muñeca más linda? No quiero otra. Vaya capricho. La compraremos si ese es tu gusto. Eres la mamá más buena del mundo. Payaso, no me olvides, no me olvides. Por la noche que puedo caminar, la buscaré. Voy a buscarla. Tenga cuidado. Usted nunca ha salido. No conoce la calle. No sabe tampoco a dónde la llevaron. No sé dónde, pero tengo que hallarla. Debería acompañarlo uno de los soldados. Iré solo. No tengo miedo. ¿Lo has encontrado? No Pero esta noche volveré a salir Mamá, me acosté con la muñeca Y cuando me desperté estaba en la ventana La habrás dejado ahí Que yo sepa, las muñecas no caminan Te digo que ella se levantó Algo le pasa Y hoy cuando nos acostemos Se lo voy a preguntar Muñequita mía ¿Qué te pasa? ¿Acaso no quieres vivir conmigo? Es que extraño mucho al payaso de la juguetería. ¡Ya entiendo! ¡Estás enamorada! No puedo vivir sin él. Mañana hablo con mi mamá para que me compre el payaso. Un señor lo compró. ¡Ay! ¡Ay! hijita, no puedes seguir así tan triste. Vamos, mi amor. Ahí llegó tu papá. Muchas felicidades, mi niña. Gracias, papito. ¿No piensas abrir mi regalo? Lo compré para que te alegraras un poco. Yo sé que te va a gustar. ¡Gracias, papito lindo! ¡Sorpresa! ¡Payaso, tú! Te busqué siempre. <ríe> y yo te esperaba. Sabía que vendrías.